Momento, lo vamos a transmitir vamos a transmitir el programa también a través de las redes sociales lo vamos a enviar vía youtube a ver si podemos lanzarlo también para que cada uno de ustedes pueda participar conmigo de este momento muy agradable vamos a tratar de ponerlo también en las redes porque así nuestra audiencia nos puede seguir así que vamos a ver si podemos conectarnos con nuestro programa también a nivel de facebook Steve Jobs. Vamos a poner aquí. Amar y perder. Vamos a ponerle liderazgo. Y lanzamos a las redes en vivo. En este momento, si usted tiene un amigo que no puede ingresar al Zoom, usted puede decirle que también estamos en vivo en Boris Darmon en el Zoom de Facebook. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Para todos los amigos que nos siguen en Facebook, los invitamos a ingresar, si desean, a nuestro Zoom al 331 214 37. 331 210 14 37. Muy buenas noches una vez más para todos ustedes. Es un honor para este servidor, doctor Boris Darmon, estar con ustedes esta noche para participar de una de las conferencias que más me gusta que es hablar de un hombre que ha ayudado a muchísimas personas, a jóvenes, a inspirar sus vidas hacia el éxito. Pero no el éxito solamente sobre la posesión de las cosas, sino en la valoración del tiempo. Eh, tengo el privilegio de tener una compañía de capacitación que tiene como lema ser camino a la grandeza. Hemos creado una cantidad de emprendimientos en el transcurso de estos años de tal modo que tenemos Educación Sin Fronteras todos los jueves a las 3 y 30 en este mismo Zoom, 331-210-1437. Mañana a las 3 y 30 tenemos a la expositora coach eh, Mari Carrillo con nosotros, acerca de, hablando acerca de la felicidad. sumamente importante mañana a las 3 y 30 de la tarde en este mismo canal de 331-210-1437. Entonces, es importante que cada uno de ustedes asista a nuestros programas. Tenemos también una radio que se llama Red Sin Fronteras. Si usted busca www.redsinfronteras.com, puede tener música todo el día. Muy pronto tendremos programas diarios, permanentemente con expositores, oradores que estarán anunciando nuestros programas y, por supuesto, haciendo presentaciones de diferentes lugares. También está con nosotros Nora nuestra siguiente capacitadora para el siguiente jueves en Educación Sin Fronteras y pronto una expositora para nuestro programa de Escuela de Líderes. Bueno, como les dije, soy Boris Darmon, doctor en Psicología Educacional y Tutorial. Tengo coach en Ontológico Profesional y también soy conferencista internacional solamente 40 años. Así que estamos aquí para colaborar con ustedes. Tengo 13 libros escritos. La vida me ha enseñado a escribir. Yo siempre digo a las personas que si tú pasas la vida y no escribes algo, no has pasado por ello. Así que prepárate a escribir tu próximo libro. Si necesitas ayuda, te damos la mano para que yo pueda ser de repente como un este, ayudante para poder esbozar tu programa, tu libro y ponerlo al servicio de las personas. Steve Jobs aprendió a valorar la vida. Y en esa valoración tomó un concepto que todos nosotros podemos hoy también rememorar. En la primera parte de la semana pasada, estudiamos, de su, primer, de, su discurso, de su último discurso, perdón, estudiamos la primera parte de su discurso que él decía, conecta los puntos, conecta tu experiencia con tu futuro, con tu plan de futuro, visualiza, trabaja por él. En algún momento tu experiencia te llevará a encontrarte con aquello que tú quieres lograr en la vida. Y él dice, la segunda cosa que tuve que pasar tiene que ver con la muerte. Yo sé que me he sanado de una enfermedad, dijo él, pero no estoy seguro cuánto tiempo voy a vivir. Pero si tú quieres hacer algo en la vida, dice él, tienes que amar lo que tú haces, aunque sabes que un día dejarás de existir. Valorar el tiempo no es cosa fácil para muchas personas. Pensar que vamos a morir no es algo innato en el hombre. Desear que llegue ese día, peor. Si bien es cierto, el hombre nace y un día tiene que morir, tenemos un espacio de tiempo en el cual nosotros tenemos que ser conscientes, dice él, de que ese espacio de tiempo es el regalo que la vida nos da. Y aunque no tenemos que pensar permanentemente en la muerte, tenemos que aprender a identificar nuestros tiempos para poder utilizarlos de la mejor manera. Él recomienda que los seres humanos tenemos que aprender a vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Y vamos ahora a desarrollar un poco nuestro tema de esta noche. Quítanme, ustedes ya conocen un poco acerca de la historia de cómo él llegó a ser famoso, así que no vamos a tocar eso el día de hoy. Pero hoy vamos a trabajar sobre esta parte del tema. Permítame compartirles nuevamente en el lugar adecuado. Ahí estamos. Amar y perder. Entonces él dice que tenemos que aprender a amar y perder. Ya sabemos nosotros que él creó y potenció sus ideas aún sin las condiciones que tenía en su vida. Él comenzó su negocio en, una, en un garaje. Su compañía de Apple Macintosh comenzó en un garaje y al cabo de dos años había ganado cerca de 2 mil millones de dólares y tenía cerca de 4 mil empleados contratados para la compañía. Su idea fue tan fenomenal que el mundo lo recepcionó con tal placer que hoy en día hablar de Apple es hablar de un gran suceso en la vida de esta tierra. Después de un tiempo estar en la compañía, él creyó conveniente contratar a una persona que pudiera impulsar la compañía hacia nuevas fronteras. Si bien es cierto, él era el creador de las ideas, era el hombre que había inventado una idea primigenia que finalmente se convirtió en una realidad, era necesario poder compartir este negocio o esta idea con el mundo creado. Pero estos señores, al ver que ellos creían tener mejores ideas para poder compartir con la sociedad, las ideas de Steve Jobs creyeron que su presencia ya no era necesaria en la compañía. Perdónenme ustedes, estoy consumiendo un poco de sal para poder limpiar un poco mi garganta, estoy terminando cuatro días intensos de capacitaciones y por alguna razón mi voz ha sido un poco eh, dañada. Pero vamos a seguir con calma y con mucha paciencia, que ustedes me tendrán por supuesto. Después de despedir 10 de años, el hijo pensó que sus ideas y todo lo que había hecho se habían ido de su lado y finalmente había terminado su historia. Pero él dice que te rechacen no significa que comenzó tu fracaso. Él dice, comenzó tu oportunidad de comenzar de nuevo. Me encanta esa frase. Cuando te rechacen no significa que tu fracaso comenzó, sino tu oportunidad en una nueva ocasión con nuevos bríos, con nueva realidad, con nueva manera de pensar, con nueva manera de hacer las cosas. Tú no tienes que darte por vencido cuando las cosas aparentemente no son del agrado de los demás. Y él dice, cuando amas lo que haces, no puedes darte por vencido. Esto se aplica en todos los aspectos de la vida. Si tú amas a tu hijo y tu hijo te rechaza, tú no te das por vencido. Si tú amas a tu esposa o a tu esposo y él te rechaza, no te des por vencido lucha por aquello que crees que quieres no te des al abandono tan rápidamente te pueden rechazar pero no significa que debes dejar de enamorarte de lo que amas el amor no se acaba cuando tienes una relación con una razón lo digo en mi libro amo a dos pero vivo con uno cuando hablo del amor verdadero, el amor verdadero no es exclusivo, no es exclusivista. No discrimina a la persona que no me ama, no discrimina a la persona que me rechaza. Porque el amor no depende de quien me da amor, sino de lo que yo tengo para dar a los que me rodean. O al objeto de mi razón de vivir. Es muy importante entender esto. Tienes que saber, tienes que saber y entender que un fracaso es un espacio para comenzar de nuevo, dice Steve Jobs. Cuando él fue sacado de su compañía, de su idea, y fue segregado a vivir solo su tristeza, su dolor, él dice, si tú amas como yo amaba, lo que yo quería hacer, Nunca te des por vencido. Al contrario, él dice, si fracasas, es lo mejor que te puede suceder. Porque tienes tiempo y espacio para comenzar de nuevo. Si fracasas, es lo más precioso que te puede suceder. Lo digo yo, porque tienes tiempo y espacio para comenzar de nuevo. Qué maravillosa experiencia. Qué maravilloso escuchar a un hombre que te dice, si tú fracasas, estás por comenzar de nuevo. Me encanta esa expresión de Steve Jobs. Una cosa importante que también él dice es que todos nosotros podemos ser exitosos si tan solamente nos ponemos a pensar en aquello que nosotros queríamos para nuestra vida. Es importante saber que cada uno de nosotros tendrá una experiencia positiva en la medida en que mantenga la emoción de su éxito. Comenzar de nuevo es excitante, dice él, si amas lo que haces. Ser exitoso muchas veces es muy pesado. Él lo dijo, que cuando salió de la compañía, o lo sacaron, él se sentía como cargado, y por eso buscó ayuda, pero los otros no entendieron qué es lo que él quería hacer. Entonces, después descubrió que estar en la compañía Apple dirigiendo, organizando, promoviendo, era demasiado trabajo para él. Así que dijo ser exitoso, muchas veces me caía pesado, necesitaba un respiro. Y él dice, es emocionante ser de nuevo principiante, es desafiante, es retador. Si amas lo que haces, nunca te sentirás fracasado o desanimado. Permítanme ustedes abusar un poco de la confianza que tienen ustedes al venir a esta conferencia de este servidor. Pero quiero contarles dos momentos difíciles en mi vida. Yo estaba trabajando acá en el Perú en el año 1996 y por una situación fortuita me quedé sin trabajo. A los cuatro días me acordé de un amigo que vivía en los Estados Unidos que era muy amigo de mi familia. El señor me conocía desde niño y él me ofreció una ayuda. Me envió un documento para yo poder ingresar a los Estados Unidos como trabajador social y vivir allí por dos años con permiso de trabajo. Treinta días después, yo me encontraba en los Estados Unidos en una cama, en el piso, con un colchón de dos plazas una esposa y tres niños, una de nueve, perdón, una de diez y dos niños de nueve, con un pequeño refrigerador Gold Star del año 1960, con unos galones de leche que nos habían obsequiado y un poco de conflex para mis hijos y una pequeña cocina vieja que funcionaba a gas. Era todo lo que teníamos. Acá lo habíamos perdido todo. Un día por la mañana, era las 10 de la mañana, me hacia afuera de la casa, desde el hall, y toda la noche había sucedido algo que yo nunca en mi vida había visto con tal magnitud. Había caído tanta nieve en la ciudad de Boston, en la calle Cummings 335 de la ciudad de Roxbury, y me quedé impresionado con la cantidad de nieve, que había caído en esa ciudad, un 26 de octubre de 1996. Miré alrededor, ya no era el orador que durante 14 años había ejercido, no era el profesional reconocido por cientos de personas en la zona sur de mi país y en las universidades donde trabajé, ahora era un hombre sol, mirando el mundo y sus limitantes. Me parecía excitante ver la experiencia, pero también era frustrante saber que estaba en una sociedad que no conocía, no sabía el idioma, pero había un reto, que era comenzar de nuevo. Un día dije, yo tengo que hacer algo en este país. Yo llevé 7 mil dólares en mi bolsillo de mi liquidación y dije, si en los próximos 18 meses... Gastándome este dinero y generando mi vida aquí, yo tengo ahorrado nuevamente 7 mil dólares y he vivido 18 meses, yo seré un hombre exitoso. Y no pasó muchos minutos después que pensé esto que dije, cuando mi vecino abrió su puerta congelada, con un poco de sonido, y ante mis ojos comenzó a limpiar la vereda frente a su casa. Con mucho cuidado vi lo que hacía y cuando terminó de hacer los montículos al costado del camino de la vereda, le dirigí la palabra en español porque de inglés solamente había aprendido I am hungry. Si en caso tengo hambre, por lo menos le digo a alguien I am hungry y así podré no morirme de hambre. Y le dije en español me puede prestar su pala ¿Para limpiar mi vereda? Y él como una sonrisa muy amable me dijo... I'm sorry, I don't speak Spanish. Con maneras, con mis manos y mis gestos... Traté de hacerme entender... De que yo estaba pidiendo su pala para yo poder limpiar mi vereda. Él entendió el lenguaje manual o de gestos... Me prestó la pala... Y cuando terminé de limpiar mi vereda me dio una idea de que era el momento de comenzar algo nuevo. El magíster, sus títulos no le servían para nada. Sus 13 años de experiencia profesional, tampoco. Sus amigos no estaban. Mi familia en la frustración de vivir en un país que no conocíamos. Decidí tomar la pala de mi vecino y limpiar la vereda de la casa del lado izquierdo. Cuando terminé de limpiar, llegué a la puerta, toqué la puerta y salió una dama de más o menos 80 años, un tul blanco que hacía match, que hacía acorde con su cabello blanco y hermoso, sus ojos verdes. Y en palabras muy simples y de una persona adulta me dijo: ¿What do you want? Yo no entendía qué es lo que me había dicho, no entendía cuál era su lenguaje, qué es lo que me preguntaba pero yo tuve una respuesta. Con ademanes le hice ver que había limpiado su vereda. Y ella me dijo, hold down. Cuando fue para adentro, me trajo 20 dólares y me dijo, thank you, y cerró la puerta. Entonces, hice lo mismo en la siguiente puerta, y en la siguiente puerta, y en la siguiente puerta. Y a la una de la tarde, yo tenía en mis manos 137 dólares que había ganado con la pala de mi vecino fue él, le toqué la puerta y le dije vecino, gracias por su pala y lo primero que hice fue si ya sabía cómo iniciar un negocio con una herramienta ajena fui dos cuadras cerca de allí, porque me habían dicho dónde estaban las tiendas alrededor y había un lugar que se llamaba Walgreen que en un lado vendían medicinas y en el otro lado vendían instrumentos carreteros, busqué la pala y me compré una exactamente igual a la de mi vecino. Y puse 37 dólares de mis ganancias para poder comprarme el instrumento que me ayudaría a ser el nuevo principiante de mi próximo negocio. Cuando llegué al, a la puerta de la casa, en el pequeño hall al frente de la casa, puse la pala pegada a la pared y levanté las manos y le dije, «Dios mío, tú no me trajiste a este país» para morirme de hambre ni matar de hambre a mi familia si tú quieres que yo tenga éxito manda nieve esta noche para tener trabajo mañana Qué bonito es ser principiante y volver los ojos a Dios y decirle yo quiero ser un hombre de éxito si tú amas el éxito tú no te puedes dar por vencido eso te dice Steve Jobs Tienes tiempo, estás desocupado, perdiste tu, tu trabajo, estás enfermo, no puedes hacer lo que hacías antes, pero vamos a ser exitoso. No te sientas fracasado. Comienza de nuevo. Al día siguiente cayó igual un poco más de nieve que los días anteriores. El fracaso, dice Steve Jobs, es un espacio para crear. Es un espacio para inventar. Es un espacio para poner tus habilidades a flote. Para ver de qué manera estás hecho. ¿Cuál es tu capacidad para poder sobresalir ante la dificultad? Steve Jobs, gracias a que lo despidieron del trabajo, creó dos compañías nuevas, Nex y Pixar, que lo llevaron a lograr nuevamente el estrellato. Pixar y Toy Story son ahora el estudio más exitoso del mundo animado por computadora gracias a la idea de este hombre que supo aprovechar su espacio de tiempo sin deprimirse en una situación de fracaso tú puedes, dice él crear cuando te dan espacio o te rechazan tus amigos yo recuerdo que llamé a un amigo en Estados Unidos para hablar con él y él me dijo que no tenía tiempo que estaba trabajando pensé que él sería una gran ayuda para mí pero no encontré esa ayuda si un amigo te da espacio para estar desocupado porque te rechaza porque no quiere saber nada de ti o porque no quiere ser tu amigo porque tienes ideas diferentes no te sientas rechazado siempre aparece un samaritano en el camino donde te asaltaron donde te rechazaron, donde te negaron, para que tú puedas ser un principiante de éxito, como lo es y lo fue Steve Jobs. Yo recuerdo que trabajé jueves y viernes, el sábado como parte de las actividades de mi iglesia, fue a la iglesia y prediqué, y me acuerdo que al terminar la predicación, una mujer salvadoreña que llevaba una bolsa en, la, en el estómago, colgando, me dijo, yo soy una persona que no tengo riñones y necesito ayuda en mi casa. ¿Usted puede venir el lunes para remodelar mi cocina? ¡Claro! Le dije. ¿Usted sabe hacerlo? Sé hacer muchas cosas, pero si por algún caso no lo sé, yo voy a aprender. El día sábado por la noche, estaba hablando a los jóvenes cuando terminé, el papá de uno de los líderes se acercó, un salvadoreño, y me dijo, ¿usted sabe de mecánica? Le dije, muy poco, mi padre era mecánico. Mañana lo necesito a las nueve de la mañana, vamos a reparar un carro, necesito que usted me ayude, le voy a pagar 100 dólares. Y me hice de principiante de mecánico. Y seguía con mi trabajo de nieve cuando caía nieve, y también seguía con mi trabajo de remodelación en la casa de la señora hondureña. Así comencé. Qué excitante ser principiante nuevamente. Qué maravilloso. Yo puedo encontrar en las palabras de Steve Jobs es que si un día vas a morir, no pierdas tiempo en tus espacios de rechazo, en tus espacios de fracaso. No pierdas tiempo. La vida se te va y no hay tiempo que perder. Un día un amigo me dijo, un dominicano recuerdo que me dijo, Pastor, me decían ahí, ¿usted sabe remover casas? yo le dije, no, pero si me das un martillo y una pata de cabra, puedo destruirla. Muy bien, me dijo, tal día vamos a ir, necesito tres días que trabaje conmigo. El trabajo que él me dio para tres días, perdonen que se lo diga yo, lo hice en cuatro horas. En cuatro horas volvió para llevarme a almorzar. Yo estaba como que había pasado por un incendio. Había sacado todas las paredes internas de los tres cuartos, que supuestamente tenía que hacer uno por día. Lo hice en cuatro horas porque descubrí un secreto que un día se los cuento. Porque para ser un fracasado es que tienes el privilegio para pensar. Porque tienes el privilegio de analizar las cosas para hacerlas mejor. Y descubrí que esas paredes tenían cada 10 centímetros un clavo. Así que golpeaba el clavo para adentro y las paredes se caían las paredes internas, el drywall. Así fue como hice mi trabajo de tres días, lo hice en cuatro horas. Ya se los conté el secreto. Sé creativo. Que tu depresión no te obnubile tu mente. Que el rechazo de los demás se convierta en tu oportunidad de transformarte en un ser creativo. El tiempo se va. Y Steve Jobs lo sabía muy bien. Porque él sabía que podía morir. La historia te respaldará si amas lo que haces. O si lo que haces, lo haces con amor. Apple después compró a Nex. Nex está ahora en el corazón de la computadora de Apple. Lo que Apple es, es lo que él creó en su espacio de rechazo. Nada de lo que creas va a suceder si no valoras tus tiempos despacio, de tus tiempos de rechazo, tus tiempos en los cuales nadie quiere saber de ti, cuando estás solo, cuando tú parece que estás languideciendo, allí nace de nuevo, como el ave fénix, tu razón de ser para convertirte en aquel hombre que ama lo que hace. Si amas lo que haces, nadie puede detener tu creatividad. No importa en, en, en, en la circunstancia en que te encuentres. Tengo que contarle cosas personales porque yo pasé por momentos muy difíciles. Otro de los momentos muy difíciles fue cuando fui llevado a Los Ángeles para hacer una conferencia en una congregación religiosa donde reunían aproximadamente mil personas durante los sábados. En tres turnos, uno a las ocho y media, otro a las diez y otro a las once de la mañana. El predicador principal me dijo, te hemos invitado porque nos dicen que eres un orador y queremos advertirte que el domingo a viernes asisten aproximadamente 50 personas. Y no te sorprendas que veas muy poca gente, porque en Perú mucha gente asiste a las conferencias, pero acá no, porque la gente está trabajando. Pero te quiero advertir para que no te sientas desanimado. Yo le dije, no te preocupes, se me ocurre una idea. Déjame presentar mi tema primero en el turno de las 8 de la mañana, en el turno de las 10 de la mañana y el mismo tema en el turno de las 11 de la mañana. Perfecto, me dijo él. ¿Qué se me ocurrió? Una mentira de sátira o satírica, se los dije a todos los oyentes. Soy fulano de tal, vengo del Perú, soy un invitado por el líder de ustedes y ustedes no van a defraudar a su líder en no venir durante las noches, porque él pagó 12 mil dólares para traer a este orador a este lugar. Y me reí. Y ellos se dieron cuenta que era una broma. El sábado por la noche estaba lleno el coliseo con capacidad para 300 personas. Y la iglesia estaba llena con 400 personas. Un promedio de 800 personas con los que estaban afuera se calculaba en el lugar. Entonces el líder dijo, vamos a hacer dos turnos mañana. Mañana es domingo, vamos a tener un turno a las 6 de la tarde el otro a las 8 de la noche, y tuvimos salón lleno a las 6 de la tarde, 400 personas y 350 en el segundo turno. El día lunes bajó a la mitad, el martes comenzó a levantar, el miércoles estábamos como el mismo sábado por la noche, y el día viernes tuvimos que trasladarnos a un local cercano de allí, porque había 1.200 personas en el lugar. No importa si estás fracasado, no importa si te sacaron de tu trabajo. No importa si no sabes qué hacer. Crea algo. Crea una idea. Porque cuando tú no tienes nada que hacer y amas lo que haces, nunca te puedes dar por vencido. A veces necesitas una medicina amarga, pero es bueno que lo tomes. Lo necesitas para aprender. Recuerdo que 13 años, 14 años después, por una situación de quiebra en los Estados Unidos, me vi obligado a emigrar a Chile, y allí perdí mi matrimonio, y decidí volver a mi país. Y acostado en un colchón de 35 soles, con 2 mil dólares en el bolsillo, que era todo lo que tenía, después de vivir 14 años en los Estados Unidos, gracias a Dios con los hijos graduados, casados, todos profesionales, decidí comenzar de nuevo. En mi soledad se me ocurrió preguntarme como Moisés, aunque Moisés no se preguntó a sí mismo, porque Dios le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Y cuando él dijo, tengo una vara, yo le sí. digo, con esa vara vas a libertar a mi pueblo. Yo me pregunté, ¿qué es lo que yo sé hacer? Yo hablaba el inglés perfectamente. Fui a una reunión ese domingo, recuerdo que una amiga me dijo, oye, Boris, ¿tú hablas inglés? Sí, I speak English. ¿Puedes enseñar a mis hijos a hablar inglés? ¿Cuánto me quieres pagar? Me dijo, yo pago 100 soles por media hora por cada uno de mis hijos. Le dije, págame a mí 40 por cada uno. Y yo enseño a tus hijos media hora uno, media hora otro. Y en cuatro meses los tengo conversando inglés. Ella me recomendó y siete niños más se añadieron. Y con nueve niños, enseñando de lunes a jueves, pagué un doctorado de dos años y medio el cual me siento orgulloso porque si pasas la medicina de la bargura, es porque eso te enseñará a aprender a ser cada vez más exitoso. Si un ladrillo te golpea la cabeza, dice Steve Jobs, no pierdas la fe. Si alguien te abofetea por tus ideas, si alguien no te quiere porque tú eres una persona proactiva, que estás siempre buscando las cosas en los espacios que tienes que te ayuden a crecer, no te desesperes. Si alguien te llama estúpido, si alguien te llama desvalorado, si alguien te llama mal amigo, si alguien te dice que estás loco, si amas lo que, lo que haces, nunca pierdas la fe. No importa los fracasos que se presenten en tu camino. No desistas, repite Steve Jobs. Debes buscar qué es lo que te apasiona. Para poder saber hacer bien, tienes que buscar aquello que te mueve el corazón, aquello que te mueve el alma, aquello que te deja, te hace dejar tus padres para unirte a tu esposo o a tu esposa. Dejas tu comunidad en la casa porque amas. Y te vas con ese alguien que te ofreció la vida. Juntos. Así también cuando emprendas algo. Busca lo que te apasiona. ama lo que haces. Y entrégate con el alma. Yo tenía solamente ocho años. Cuando mi madre me obligó a hablar en público. En la iglesia que ella había fundado, formado. Veinte parejas. Todos mayores de 50 años. Escucharon a un niño de ocho años. explicar un tema sobre la felicidad. Nunca más dejé de hablar cada tres sábados en la iglesia de mi madre y aprendí a amar, hablar a la gente, compartir mis ideas. Tengo 40 años haciendo esta profesión y más de 50 años hablando en público. Algunos me preguntan, ¿y por qué tienes que dar charlas? No cobras ni un centavo. Me apasiona lo que hago. Me encanta hacer lo que hago. No necesito ver el dinero, necesito ver mentes, corazones transformados, que piensen diferente, que miren la vida con optimismo, que se den cuenta que los momentos de dificultad son momentos de aprendizaje para crecer, para ser grandes, aunque los demás no lo vean. Tú puedes hacer lo que te apasiona. Y lo que te apasiona, como dijo la semana pasada en nuestra charla Steve Jobs te ayudará a unir tu experiencia con los puntos de tu éxito en el futuro. Si amas lo que haces, aunque fracases, nunca desistas. Es muy beneficioso hacer lo que te gusta. Lo que te apasiona llenará tu vida de satisfacciones y serás feliz. ¿No saben ustedes cuando alguien me llama y me dice, Boris? Ayúdame en esto, ayúdame en el otro. Como coach ontológico profesional, yo trabajo mucho la persona humana. Trabajo mi propia persona. Hago introspección todas las noches antes de dormir. Me preparo para que lo que hago me apasione siempre. Cuando veo a una persona transformar su vida, su comportamiento, me vuelve un hombre útil. Me vuelve a hacer sentir que valió la pena nacer. Y eso es lo que yo quiero que esta noche también tú aprendas a tener satisfacción y a vivir feliz a pesar de tus limitantes. Hay una clave que Steve Jobs comparte en su charla. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Tú amaste a tus hijos y por eso les dedicaste tiempo, cariño, dinero, esfuerzo, sueño, porque tú, cuando tú amas lo que haces, cuando es el fruto de tu, de tu, de tu vientre, cuando es el fruto de, tu, de tus genes, le das tu vida, le das tu intención, le das tu mente, tu corazón. Si aún no has encontrado lo que amas, sigue buscando. No te conformes con lo que ya encontraste. Hay mucho más por delante. Sigue buscando si tú mueres buscando nuevas ideas un día cuando la muerte te sorprenda lo que amabas hacer llenó tus espacios y el día que no estés otros como yo estarán hablando de ti como yo estoy hablando esta noche de Steve Jobs no tengas temor de cambiar tu rumbo o detenerte por un instante. Pon tu intención en lo que amas. Identifícalo, aunque sea pequeño al comienzo. Ponle tu corazón, tu dedicación, tu esfuerzo. Escucha lo que te digo. Si tú quieres lograr algo en la vida, no esperes hacerlo un día antes de morir. Hazlo ahora. Boris, no tengo dinero, no te preocupes, tus ideas son más valiosas que el dinero. No tengo con quién, abre tus espacios, muévete de donde estás, busca, que el que busca siempre encuentra. Es el refrán de Jesucristo. Te pregunto antes de terminar, ¿estás haciendo lo que amas? ¿Te has preguntado si amas lo que estás haciendo realmente? Si aún no lo sabes, tienes que encontrarte en lo que te gusta y te ama. Y tú amas. Fracasaste y no sabes qué hacer. Muévete es adelante. Busca. Estaba Moisés con todo el pueblo. Habían salido de Egipto. Liberados por la mano poderosa de Dios. Un gran líder llamado Moisés lo llevó hacia el desierto por la orden divina. Pero al poco tiempo, a tres días y medio de camino, se encontraron con el mar. No podían avanzar. Al lado izquierdo estaban los filisteos, hacia el, hacia el lado del, de las playas. Ellos tenían el dominio sobre esas tierras. Ellos no estaban preparados para ir a pelear con los filisteos. Eran hombres altos, armados. Ellos eran esclavos que recién salían. Si iban hacia las montañas, no encontrarían espacio para los niños poder caminar. Era muy dificultoso el camino. Volver a Egipto era imposible. Volverían como esclavos. Y el mayor limitante de ellos estaba al frente, el Mar Rojo. ellos estaban buscando. Dios les había enseñado a amar el propósito que tenían ellos o que tenía Dios para ellos de ir a una tierra que fluye leche y miel. Lo visualizaron, lo entendieron, pero tenían limitantes. Pero Moisés buscó ayuda, levantó los ojos al cielo, donde no había limitante. Si tú no tienes una visión en esta tierra, mira hacia el cielo, allí hay alguien que te puede dar una orientación, una ayuda, se llama el Dios Padre, y esto no tiene nada que ver con religión tiene que ver con relación, con unión que tú tienes con el Dios creador. Moisés le dijo a Dios, ¿qué hago? Los filisteos, el faraón, las montañas, el mar. Y Dios que siempre viene en tu ayuda, le dijo a Moisés, extiende tu vara. Y el, la vara abrió el mar. Y el pueblo pasó por el mar. Y el mar sepultó después al ejército del faraón. No te preocupes por aquellos que te llevaron al fracaso. El Dios que te hizo ver tu futuro porque tú amabas lo que hacías, te dará la satisfacción de poner bajo tus pies a tus enemigos. Así dice el Salmo 91. No tiene ningún proyecto. Entonces únete a los que les va bien. Quien sabe ellos tengan una propuesta para ti. No desistas. La búsqueda no termina cuando fracasa, sino recién comienza. Esta noche yo quiero preguntarte qué te ha enseñado esta conferencia a ti en esta ocasión. Y quisiera escucharte porque quiero que tú hagas una memoria de lo que nosotros haremos en esta noche. Y quiero pedirte que tú puedas conmigo poder participar de este momento y poder compartir tus experiencias y cómo esta conferencia te ha ayudado a ti para poder aprender algo esta noche. Y yo quiero que tú compartas con nosotros, prende tu micrófono y cuéntanos, responde la pregunta, ¿en qué te ayudó esta conferencia esta noche en tu vida? Quiero escucharte. Prende tu micrófono, por favor. Y dinos lo que sientes. ¿Quién quiere ser el primero? Adelante, Julio. Bien, como siempre, brillante posición. Y cuando efectivamente hacemos lo que más nos gusta, o lo que queremos y lo que amamos, pues este, eh, el, el devenir se presenta con naturalidad, con simplicidad, haciendo siempre sencillo lo complejo, que es una de las características de nuestro amigo y maestro y hermano Boris. Y yo re, recordaba Escuchabas tus palabras, este, algunas de mis clases de, nos hablaban algunos especialistas de las ciencias de la conducta, de la crisis existencial y de que lo importante que significa en algún momento de la vida el de identificar y el de saber quién soy, quién soy, qué soy, por qué estoy en este mundo, a, a dónde me dirijo, cuál es mi fin existencial. Y, eh, y todos los especialistas decían, y lo siguen afirmando, que es eh, más que indispensable tener muy claro qué es lo que nos motiva a actuar, qué es lo que motiva a eh, hacer las cosas, así digan lo que digan los demás, así este, suframos o pasemos penurias, pero la satisfacción, por un lado, del deber cumplido y el de la necesidad, de ese amar que se refleja en mi prójimo, en hacer el bien a otros y en ver en el prójimo a, a Jesús mismo, a Dios mismo, así como eh, tú debes ver en mí también a tu prójimo, a Jesús también. Y en, en esa forma de pensar estamos caminando por el mundo con la finalidad de eh, que sobre nuestro epitafio diga esa frase. Pues no, aquí en el caso mío, que lo tengo muy claro, ya se los restos de un ser humano que vino a este mundo para enseñar y para dejar este mundo también en mejores condiciones de cómo lo hemos encontrado. Y este mensaje, pues me ha recordado esas sabias enseñanzas de nuestros maestros, mentores en las épocas mozas y bueno, que llegan nuevamente, gracias a ti, Boris, en esta segunda juventud de nuestra vida. Gracias, maestro, amigo y hermano. Gracias a ti, Julio. Adelante, Víctor. Buenas noches. Antes que nada, eh, agradecerte, amigo, hermano, Boris, doctor. Fíjate que lo que estabas diciendo, todo lo que el, el tiempo te fue golpeando, te fue presionando, te iba preparando en el camino. No es fácil, no es fácil amar sin rasparse. Sin caerse. Esto es como un parteaguas. O sea, ¿qué hice ayer? ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué va a pasar mañana? Yo creo que está muy claro el mensaje de que a veces nos hemos caído y pensamos que se acabó el corrido. Pero yo creo que es el momento de sacudirse las rodillas, agradecerle a Dios más que nada y que son oportunidades que se van a ir abriendo en el camino es que pues muchísimas gracias, la verdad esta conferencia como la otra sigue marcando, sigue marcando la pauta a que uno tiene que continuar y uno tiene que agradecer. Todo lo que pasa es por algo, no es porque te cae, le cae mal a Dios, no es porque le cae mal al universo, no, es porque te va moldeando. Yo me acuerdo que una vez dijo un mentor mío, y oye, ¿por qué me cargan la mano tan gacho a mí, Pues si soy el único, no, dice, es que a ti tienes más oportunidades de crecer, por eso te cargan más la mano. Entonces, eso es lo bueno de esto, ¿no? Que está uno creciendo a base de dolor. Dicen por ahí que no hay crecimiento sin dolor. Y eso se disfruta al final. Así es que muchísimas gracias. Sigo aprendiendo de ti, como siempre, mi líder, mi mentor. Gracias, Gloria, por tu gran amistad que me has tenido durante estos años. Gracias a todos, bendiciones y estamos en escucha. Gracias, Víctor. Adelante, Erika. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias. Primeramente también gracias a usted por haberme brindado la oportunidad de que al estar aquí también yo empezar a crecer e independizarme. Que es lo que yo por años he anhelado, ¿no? Eh, y la verdad que sí, todo empieza con, con mirando al cielo, como decimos, ¿no? Con Dios. Ah, sí. Dios. En el mes de marzo, más o menos, yo me postré, ¿no? Me postré a Dios y le dije, Dios, este año yo no, no, no quiero pasarlo sin cambiar mi situación. Porque hasta ese día mi situación era depender de una pareja que, que pensaba que me podía dar lo que creía él, que son todas mis necesidades, ¿no? Entonces yo, no, no, yo quería un cambio, yo quería ser yo, no, estar, no estaría en ese, ¿no? No estaba bien. Entonces, eh, eh, re, se me abrieron diferentes caminos, de repente fue que él primero me pidió un dar, ¿no? Me dio un dar hasta donde no tengo, y me hizo recordar mucho la historia de usted, de que, que empezó con un, un colchón en el piso, esos días yo también estuve así, estuve así, y, y esto así, tuve, hice, un, hice un dar. Y siento que ahora Dios me está multiplicando, ¿no? Y bueno, eh, a través de que los puso ustedes, ¿no? También en el camino. Y vamos, pues, vamos, vamos para adelante. Perfecto. Yo nunca conocí al vecino. Así es. Nunca supe cuál era su nombre. Pero con su pala comencé con 137 dólares. Su instrumento me sirvió como oportunidad para crecer. Después conocí al mecánico, después conocí a la señora que me dio trabajo. Después conocí al dominicano que me llevó a demoler una casa. Luego conocí al, al líder que me llevó a California, y no les conté toda la historia después. Yo viví después en California, gracias a la invitación de él. Me dijo que era un monstruo, no sabía si me estaba ofendiendo, me estaba diciendo que era un gran orador. Me dijo, eres un monstruo, la gente te quiere escuchar. Así que me invitó y me dio trabajo por casi dos años, me hizo una residencia y después me abrí campo y me convertí en un empresario. El día que yo salí de Estados Unidos... Eh, fui a devolver la última máquina, yo manejaba máquinas en la construcción, vacos, cargadores frontales, camiones, como parte de mi empresa, yo mismo hacía los trabajos. Y recuerdo que me despedí del dueño de la, del centro de alquiler de maquinarias, le dije que era la última vez que lo iba, le iba a alquilar las máquinas. Y él me dijo en español, Boris, I admire you, te admiro Boris, si como hispano viniste a este país y lograste lo que lograste, en cualquier otro lugar, tú ya puedes lograr el éxito. El ánimo que me dio esas palabras, nunca me las olvidé. Sé que los espacios de fracaso son los espacios para repensar, para recomenzar. Y espero que esta noche, alguno de ustedes haya tomado la decisión de que este espacio que tiene sea como el de Steve Jobs, para crear, para inventar, para crecer porque ningún fracaso es para perder, sino para amar. Y si amar te lleva a perder la vida, pierde la vida amando. No dejes de amar. Muere con tu corazón en la mano, en tus ojos, que la gente pueda ver en ti que viviste la vida con cariño, con entrega. Nunca dejes de mostrar en tus venas, en tu sudor, en tu rostro, en tus gestos, el amor que tenías a lo que hacías. Dale tu vida, tu tiempo, y serás feliz. Adelante, Nelly Ríos. Qué gusto tenerte esta tarde en nuestra conferencia. Bienvenida. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Me copian. Sí, correctamente. Sí. Eh, bueno, es un gusto, es un gusto, de verdad, poder, este escuchar las palabras que estimulan ¿no? el día a día, porque cada día tenemos una batalla que afrontar en diversos aspectos de nuestras vidas. Entonces es la actitud lo que va a determinar un cambio y la fortaleza que nos da Dios, ¿no? porque sin Él yo creo que no podemos lograr nada absolutamente. Y Dios es amor, su palabra lo dice y nosotros, bueno, yo soy creyente y por más oscuro que parezca el día, siempre Dios está en control. Y yo le doy gracias a Dios por este espacio, porque anima a muchas personas que quizás ven las cosas muy oscuras, que no hay una salida, pero sí, siempre hay una salida. Agarrado de la mano de Dios todo es posible y con la actitud sobre todo, ¿no? Tener una buena actitud siempre. Gracias doctor por sus palabras porque nos estimula en estos tiempos al menos acá en Perú que estamos pasando eh, un tema muy difícil en, en la política de Perú. Nos sentimos un poco eh, confusos, nos sentimos un poco apenados por la coyuntura, pero sabemos que pronto vamos a salir de esto. Gracias por su palabra, doctor. Gracias, este es nuestro doctor. tiempo, Nelly, como te dije esta mañana, para pensar, para repensar aquello que hicimos mal. 25, 30 años de gobiernos en nuestro país y nos hemos olvidado de enseñar a nuestra población a elegir. Nos hemos olvidado de pensar en nuestro futuro. Nos hemos dejado de lado para poder decir a nuestra gente qué es lo mejor para nosotros. Pero ahora. Es el tiempo. Gracias por esa reflexión. Adelante, Gloria. Te escuchamos. Gloria Cuadros, te estamos esperando. Adelante. Ay, sí, buenas noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Maestro, como siempre, usted dando unas charlas magistrales, eh, ya le di mi modo de pensar en el chat en el chat le puse sí. lo que significa para mí el amor el amor lo puede todo lo sabe todo lo entiende y ahí le puse no así es que la amor es es dar completamente todo lo que uno tiene dentro de sí mismo cuando uno ama, no ama solamente con la cabeza. Ama con el corazón también. Así bueno, es. es un tema tan lindo. Es un tema muy lindo. Pero ahí le he puesto lo que yo pienso del amor. y amar lo que tú haces. Uno no pierde. Uno no pierde. Muy bien. Más bien, gana. Ganas. Porque um, amar a una persona... Ya ganaste, ganaste. El que perdió fue el que, el que no amó. La persona que no ama es el que pierde. O la que pierde también, ¿ah? ¿eh? Porque tanto como hombre y mujer somos iguales y, y bueno. El amor como amor es correcto, pero es difícil concebir el amor en el fracaso. Es con, ¿Mm? concebir el amor porque hoy, practicamos un amor egoísta, un amor autosuficiente, un amor exclusivista, un amor no compartido. Y eso que a veces pasa en nuestro corazón, lo llevamos a nuestra vida. Cuando fracasamos en el trabajo, no nos amamos a nosotros mismos, no amamos lo que hacíamos y nos desvanecemos. Y lo que Steve Jobs dice, el tiempo que tienes en tu vida por causa del rechazo, o del fracaso de alguien tienes que vivirlo como si fuera el último día de tu vida tienes que seguir amando y haciendo lo que amas, no pierdas el tiempo, crea ama lo que haces y conviértete en un principiante nuevamente, Qué maravillosas las palabras de Steve Jobs respecto a amar lo que haces aún en tiempos de fracaso, una palabra más de alguien que quiera decir algo, gracias Gloria Adelante, prenda su micrófono. Gracias, prenda su micrófono y díganos cómo le ha ayudado a usted esta conferencia. Adelante. Muy bien. Les agradezco sinceramente por haber estado esta noche conmigo. Les quiero invitar a la última conferencia que tendrá lugar el próximo miércoles con el tema final de los tres secretos de éxito. Según Steve Jobs, el tercer secreto es, vive hoy como si fuera el último. Él en esa conferencia habla de su muerte y cómo él va a aprovechar su tiempo para poder crear, inventar y hacerlo mejor para vivir la vida con optimismo. Un placer haberlos tenido esta noche conmigo en esta nueva conferencia Estudiando los tres secretos de Steve Jobs para el éxito. Los espero el próximo miércoles. Y también espero que puedan invitar a otras personas. No se olviden, porque hay muchas personas que no saben lo que ustedes aprendieron hoy. Y necesitamos llegar a ellos para que ellos también estén felices y estén con nosotros. Para que ellos también puedan vivir la experiencia de tener una vida como optimismo. Este jueves, mañana, a las 3 y 30 de la tarde, en este mismo número de Zoom, 331-210-1437, estará con nosotros la coach Mari Carrillo. Su experiencia es impresionante. Y el próximo jueves estará con nosotros, la que está presente hoy con nosotros, la coach ontológica de Argentina, la señora Nora Descuam, una mujer experimentada, está invitada por nosotros en Educación sin Fronteras el próximo jueves a las 3 y 30 de la tarde. Los días lunes a las 8 de la noche, los días martes a las 9 de la noche, ahora Perú, y los días jueves a las 9 de la noche, si usted quiere aprender algún negocio, venga y aprenda con nosotros a dejar su trabajo y a vivir más cómodamente y sin tener que ocupar más de su tiempo. Haga lo que más ama, y que Dios le bendiga siempre. Es mi deseo en esta noche para cada uno de ustedes.